¡Hey! Bienvenidos a Kaboom. Hoy te traigo un video totalmente creepy y seguro te quedarás pensando qué fue lo que sucedió aquí. Pero vamos al grano. El día 1 de septiembre un extraño objeto apareció sobre los cielos de México con unas dimensiones abismales, abarcando varias regiones del país. Estas imágenes que estás viendo ahora fueron captadas por varios radares meteorológicos unos con más claridad que otros, pero ambos coinciden en horarios y dimensiones, y eso no queda ahí, también apareció un segundo objeto en la frontera de las dos coreas el día 2 de septiembre, así como puedes verlo aquí abajo en la línea de tiempo que aparece en tu pantalla. Yo al principio estaba bastante escéptico, pero al ver el objeto en Corea con unas dimensiones muy similares, créeme, ya no sé qué pensar. Y sí, aún hay más. Esto que estás viendo es un tercer objeto que se posicionó sobre los cielos de India, el mismo 2 de septiembre, pero un poco más tarde. Extraño, ¿no te parece? Puede que sea una nube totalmente rectangular, pero es muy perfecta para ser una nube, no sé realmente qué demonios sea eso, tomando en cuenta que los colores rojos son temperaturas altas y las azules son temperaturas bajas, y ese objeto tiene ambas temperaturas, posicionadas de manera muy simétrica, cabe la posibilidad de que sea un efecto de la naturaleza, pero aún así está muy extraño. Dime tú qué piensas sobre esto y será casualidad que aparezcan cerca de dos huracanes tanto en México como en Corea? Escríbemelo acá abajo en los comentarios y debatamos un poco.